el año que viene, se esperan grandes cambios ¿no? a nivel de, de compañía, pues bueno, crecimiento como lo llamaríamos inorgánico, el grupo se va a hacer más grande de lo que ya es, se espera que pues, eh, dupliquemos nuestra cifra de negocio el próximo año, con lo que vamos a hacer y vamos a dar un gran salto ¿no? en, en posicionamiento, eh, en todo lo que es eh, Sector eh, belleza cosmética, pues vamos a. a nos, deja de ser un, nos hemos dado cuenta, al final de estos años lo hemos ido probando a ver qué tal funcionaba y es de los que más crece ¿no? ese vertical del negocio y donde vamos a posicionar para poder completar ya al 100% toda esa gama de producto que, que ofrecemos. Bienvenida, bienvenido. Yo soy Corti de Product Hackers y tengo conmigo hoy a Sergio Noguerol, CEO de NutriTienda, único e commerce especializado en productos de nutrición, salud y belleza, que espera, según dicen los medios, luego nos dirá Sergio sus previsiones, cerrar 2022 con cerca de los 30 millones de euros de facturación. Bienvenido, Sergio. Encantado, igualmente. Ah, Muchas gracias teníamos muchas ganas de conocer tu historia cuando cuando dicho dicen los medios que va a facturar x significa que, que en la newsletter de aquí el que me acompaña también Andrés Barreto ecosystem manager de Product Hacker ponías eso Andrés no sé si te lo has inventado te lo dijo Sergio sí lo dijo lo dijo Sergio gracias por sí, estar aquí eso es información salía directamente de mí <risa> no, no no es una invención, no es lo que esperamos cerrar este año a pesar de, de ser un año bastante complicado o complejo por la situación que, que vivimos, pues oye, seguimos eh, creciendo. Eh, pues bueno, al final nos encontramos muchas dificultades, pero siempre hay que buscar una palanca ¿no? donde encontrar una vía de, de crecimiento. Siempre hay que estar cambiando y, pues intentando innovar o pensando en cosas nuevas pues para que no te quedes al final atrás. Y bueno, pues visto está que que respecto a un año a otro, pues eh, seguimos creciendo, ¿no? Igual no todo lo que pensábamos en un inicio, pero bueno, al final, en el transcurso del año tienes que cambiar 200 veces de estrategia porque te vas encontrando con, con esas piedras ¿no? en el camino. Oye, pues eh, si quieres cuéntanos un poquito, ¿qué es NutriTienda? Eh, porque eh, tenéis foco en salud y belleza, pero ¿cómo de amplio es este foco? Cuéntanos un poquito y luego vamos a ir profundizando un poco en ese crecimiento. Bueno, al final es Nuestro catálogo es muy amplio. NutriTienda nació en, pues hace 15 años, en el 2007, especializado sobre todo en la parte de nutrición deportiva. Y al final es un mercado muy de nicho, es muy grande, pero es muy muy de nicho. Que en, su, en su momento pues, nadie eh, existía, ¿no? O casi en el 2007 no estaba ni Amazon, por así decirlo. No, no existía, ¿no? Entonces, bueno, pues único player eh, en e-commerce haciendo esto. Y con los años, pues, eh, al final va surgiendo de decir, oye, la parte de salud eh, o cuidado personal es muy amplia. Tienes desde la parte de nutrición deportiva hasta productos de alimentación eco el tema de parafarmacia, perfumería y cosmética. Entonces, pues, bueno, al final todo engloba la salud, belleza y el cuidado personal, ¿no? Incluso también quisimos englobar, que esto desde hace dos años, toda la parte de alimentación y complementos de mascota porque no deja de ser un miembro más de de la familia, ¿no?, eh, en este caso. Entonces, pues bueno, al final, el cuidado lo engloba todo. Entonces, pues, bueno, nuestro catálogo es muy amplio, tenemos, pues ya cerca, ya hemos pasado las 80.000 referencias un catálogo y, bueno, pues más de 2.000 marcas, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues el trabajo está ahí, eh, intentar poco a poco ir metiendo nuevos productos, nuevas marcas, siempre con los pies en la tierra, porque al final no puedes volverte loco y meter un montón de productos, igual pierdes el norte de lo que es la, la compañía. ¿no? Claro. Eh, con esto que has dicho, yo, yo entiendo, y, y viendo vuestro nombre, y esto me lo estoy... es una suposición mía, ahora ya nos no cuentas. Entiendo que empezasteis con un foco más en, la, en esa parte de, nutricional, ¿no? de, de alimentación, y habéis ido ampliando hacia cuidado. Eh, cuéntanos un poco todo esto, pero me parece muy interesante cómo... Al final empiezas en un nicho y, lo, y luego te, te quieres mantener en un nicho, pero pues, claro, para crecer tienes que hacer que el nicho sea más grande, porque si no a veces eh, el propio nicho te va, te va a marcar. ¿Cómo habéis ido transicionando, eh, abriendo un poquito y qué supone eso para una compañía como vosotros? Bueno, al final eh, viene siendo casi una necesidad, ¿no? Es decir, oye, ¿hacia dónde va el mercado y tú tienes que adelantar? Cuando tú tienes una idea y piensas, oye, pues cre creemos que va a ir por aquí, pues tenemos que hacerlo antes que los demás, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que estamos viendo a día de hoy? Que la mayor parte de los players en e-commerce o, o retailers, ¿vale? Están intentando eh, abrir todo ese abanico. Antes eran muy generalistas en una cosa y, bueno, muy específico en algo, perfumería o cosmética o, o nutrición. Y ahora están empezando a intentar abrir ese, ese abanico. Nosotros ya llevamos años haciéndolo, que de ahí nuestra ventaja competitiva y el posicionamiento pues, que tenemos eh, actualmente ¿no? en, el, en el mercado, que creo que, es, que creo que es obvio. Entonces, pues bueno, al final, ¿qué complejidad trae para una empresa? Pues sobre todo adaptar, ¿no? No es lo mismo... Estar muy focalizados en un, en un sector de, de un negocio, en este caso en nutrición deportiva, es lo que nació, a tener que trabajar y a conocer otro tipo otra tipología de, de producto, que al final tu cliente va cambiando. Se pasó de que la mayor parte de nuestros clientes fuesen hombres a que a día de hoy el, el 60% son mujeres, o sea, es que ha virado, ha virado totalmente el... El tipo de, de cliente, entonces tienes que adaptar, no te queda más remedio que ir adaptando tu propia comunicación, la web, todo pues a, a, al perfil de cliente que, que ha ido cambiando, ¿no? Pues bueno, es, es, es complejo, ah. pero al final es, es un acierto porque no dejas de, de llegar o de tener una, un espectro muy amplio de, de cliente y, y, de, y de producto, ¿no? Claro, eh, y en esta transición, el, el, me imagino, el típico hombre que iba a gimnasio, que compraba nutrición eh, deportiva al inicio, o sigue comprando, o, o ya no se siente representado con. Claro, cuando. Porque cuando vas a la web, pues ahora ves cremas, ves, evidentemente es, es otra cosa. Sí, sí, sí, no siguen comprando. Lo que, lo que pasa es que lo, que lo que ha ocurrido es que ya esa ese hombre que nos compraba solamente esa parte de nutrición, pues nos compra ya un montón más de, de productos. ¿no? Al final, por mucho que seamos hombres, también utilizamos eh, perfumería, eh, temas de, de cremas, solares. Al final, productos de parafarmacia los seguimos utilizando. No, no cambia. Lo que hace es que, que das entrada a nuevas personas que igual no consumían productos de nutrición deportiva. No todo el mundo va al gimnasio, se cuida y consume productos de nutrición, pero sí que... Eh, compra otro tipo de productos que también van con el cuidado de personal, ¿no? Entonces, pues bueno, bueno, al final el cliente va cambiando y no es que muchas veces digamos, no, es que ahora nos compran más mujeres que hombres, sino que quizás la mujer es la que la que compra, pero está comprando productos para su pareja o para toda la familia, ¿no? O sea, que, que ahí está la cosa, ¿no? Sí, eso, eso es verdad que hay muchas estadísticas ¿no? que dicen que los hombres solemos comprar para nosotros y las mujeres pues compran para el marido, para los niños, para eso, para toda la familia, ¿no? Se encargan un poco de ag aglutinar esa compra. Mm -hmm. eso. Eh, Sergio, cuéntanos también un poquito. Hemos hablado de 30 millones de facturación este año. Eh, cuéntanos estos grandes números de NutriTienda, personas que tenéis en el equipo, pedido, lo que tú veas relevante también para, para que dimensionemos. Porque, joder, es que sois un bicho Sí, muy bueno, eh, la empresa, pues, eh, a día de hoy ya somos más, bueno, ya estamos trabajando los 100 empleados, ¿vale? El, el grosso de las, de las personas, pues, bueno, tenemos personal de oficina y luego personal de almacén porque nosotros la logística la, la hacemos eh, propia. ¿Vale? Y, y para entender un poco los números, ¿no? De una de... no, al final tú puedes hablar de un número de facturación pero también donde es interesante es ver cuánto movemos, ¿no? de, de pedidos. Al final del año movemos más de 600.000 pedidos en un acumulado ya hemos superado los más de 4 millones de, de pedidos realizados entonces pues, al final eh, la empresa no es nadie se lo imagina no, al final, la gente que no conoce este sector o quizás el nombre de esta empresa, NutriTienda, dice, cuando se lo cuenta, dice, y porque el nombre va muy ligado y yo lo he visto, que las personas piensan, NutriTienda, tiendas de, de barrio de nutrición y tal, que no ha pasado, y dices, no, es que lo que hay detrás no, no tiene nada que ver con, con una tienda de, de barrio ¿no? de, de, de productos de nutrición deportiva. Pues bueno, pues ahí está la dimensión, en cuanto a nosotros a la web tenemos un tráfico más de 20 millones de, de personas anuales, pues bueno, captamos todos los años más de 8 millones de personas nuevas, pues al final ahí, ahí, está, ahí viene el crecimiento ¿no? y de que algo estamos haciendo bien, y sobre todo el cambio más significativo ha pasado de, de ser una empresa totalmente nacional, ¿no? pues su mercado era nacional, a que a día de hoy ya prácticamente 50% es nacional y europeo o sea que estamos ya en siete países Entonces, en qué bueno, países pues... estáis ya, ya, ya que estamos con esa parte internacional eh, cuáles serían eh, entiendo por lo que dices españa primero no con ese 50% el resto de países cómo se distribuiría bueno eh, al final los más gordos a día de hoy en, en su peso relevancia ya son por es Portugal, que bueno, que al final por, por país es muy similar a, a España, ¿no? Y es el primero en el que salimos. Y luego tenemos Francia, Alemania e Italia, que ya tienen muchísimo peso en la, en la facturación. Y luego tenemos más resuales que son más chiquititos que empezamos el año pasado en, en Austria y Bélgica. Qué bueno. Entonces, y se reparte más o menos así. Vale. ¿Y, ¿Y qué supone a nivel, por ejemplo, de logística? ¿Lo procesáis todo desde España o, o tenéis volumen o os estáis planteando montar centros logísticos en otras zonas? De momento, el centro logístico que tenemos, que, que es propio y que hicimos una inversión bastante grande, ¿no? en esto la tenemos en España y todos los pedidos salen desde desde aquí. O sea que... Vale. que nos planteamos en un futuro? Pues bueno pues quizás sí eh, abrir otro almacén en otro punto estratégico. De momento a corto plazo no, porque para eso hicimos una inversión muy grande en, en un almacén que tenemos a día de hoy, que, que, bueno, que al final fue un proyecto en dos fases, y nos entregaron la primera fase este año y que ya nos mudamos a ese almacén de 6.000 metros cuadrados y tenemos la segunda fase pendiente de ejecución de otros 6.000. O sea, al final tendríamos un almacén de 12.000 metros cuadrados para hacerlo la logística desde aquí. Hemos, hemos apostado ¿no? por, por eso y más viendo lo que hay actualmente en cuanto a los costes de, de logística, que es, que es increíble, por mucho que eh, lo estudiamos, dijimos, oye, por mucho que nosotros nuestro know-how es saber vender, pero todo lo que hay que también detrás del saber vender, tenemos que hacerlo muy bien. y Sé que existen empresas de logística que muchos e-commerce trabajan con ello externalizado y que lo hacen muy bien, pero los números están ahí y cada vez que ves que la rentabilidad, porque que tu coste de logística es altísimo, te limita mucho en las cosas que haces. De ahí, en mi opinión, de que nazca el tema ahora mismo del boom de los marketplaces. Pasas de un e-commerce a un marketplace pues porque dices, ¿hasta qué punto puedo llevar una profundidad de catálogo en un almacén externo? Si no sé si eso va a rotar o no, si se va a vender, si ese producto va a funcionar, pues lo dejas en mano de un seller, un tercero y que sea el que pone el riesgo, ¿no? De, oye, pues si no se vende yo no voy a pagar ese almacén y esa logística y me evito, me evito problemas, ¿no? entonces Pues bueno... Yo creo que ahí es un tema bastante de, de controversia, ¿no? El, el tema eh, actualmente de cambio de e-commerce, marketplace y este boom de todo el, todos los players queriendo ser market, marketplace y vendiendo de todo. No sé hasta qué punto eso va, va a ser sostenible o va a funcionar en el tiempo, la verdad. So, Pero, eso hubo, hubo alguien que hace poco me comentó que, que al final... Eh te encuentras marketplaces diferentes y todos tienen el mismo producto de los mismos sellers. Cada, o sea, todos los que se crean nuevos tienen los mismos productos de los mismos sellers. Y al final es una competencia ahí un poquito eh, bajar precios, tal. Si lo compras aquí es el mismo vendedor que si lo compras en el otro marketplace y demás. ¿no? Y sí. sí. a mí me gustaría sí. preguntarte por, por la parte de tiendas físicas. Sé que tenéis tiendas físicas en Madrid, no sé exactamente, creo que son cinco tiendas, ¿podría ser? ¿Qué porcentaje...? Sí, tenemos cinco tiendas. Sí. Bueno, al final el porcentaje respecto a la facturación del, del grupo es, es pequeño, no bueno, deja de ser cinco tiendas, pero sí que es una buena estrategia o en su momento la fue y, y queremos que hay que seguir una estrategia omnicanal, ¿no? Hay que saber... Eh, no solamente vender online, sino también en diferentes plataformas, ya sea eh, offline en tienda o marketplace o lo que sea, ¿no? Y las tiendas, pues bueno, en su momento fue una, una buena idea, porque no de el posicionamiento de, de marca al final. Y funciona muy bien, o sea, las que tenemos, las tenemos porque funciona muy bien. No somos los mayores especialistas en, en, en ese sentido. Sentido, porque evidentemente eso es, no es nuestro eh, foco de negocio, pero están funcionando muy bien y la idea y la estrategia que tenemos, eh, bueno, o sea, corto, medio plazo, es, es ampliar ¿no? también en toda esa red. Creemos que tiene que ir de la mano, que el crecimiento de la compañía no solamente va a ser eh, online, sino que también eh, offline. Además, creo que está muy de moda ahora el concepto de digital, las tiendas que podemos mezclar ¿no? que es lo que queremos o nuestro objetivo es al final tener tiendas que tu experiencia sea como comprar en un en un e commerce porque tengas esa accesibilidad, esa accesibilidad de la tecnología puesta en la tienda pero pero tienes un punto físico donde la gente puede ir no directamente eh, ¿Y, y ¿qué, bueno, se ha, bueno. qué se ha aportado la, la parte de tiendas? Entiendo que a nivel, por lo que dices tú, de visibilidad, ¿no? Eh, por ejemplo, creo por lo que está viendo, tenéis las cinco por la zona de, de, de afueras de Madrid. Eh, creo que tenéis alguna fue en Fuenlabrada. Por la zona. Yo es que vivió vivido muchos años. Entonces, cuando lo he visto, digo, mira, me lo podría haber encontrado. Sí, Fuenabrada, eh, pues la esa... Meganet, Las Rozas, el Cadenares. Lo que ha aportado en su momento, porque cuando se vienen, pues evidentemente la, la compañía, su negocio, el 90% del negocio era la parte de nutrición deportiva y al final ese es, es un negocio muy de nicho en el que a la gente en ese momento le sea gustando ir a una tienda de que una persona le asesorase qué suplementación o qué productos tomar pues de cara a ir al gimnasio o tema de dietas pues eso genera mucha cercanía ¿no? con el cliente y que luego además si nosotros en la tienda no tenemos ese producto le automáticamente le derivamos a, a la página web y sabe que en, en, en península en 19 horas va a tener ese producto en su casa. Entonces, pues, eh, bueno, pues nos permite esa, esa flexibilidad. Lo hemos visto más con un posicionamiento de, de marca ¿no? de que, que, de, que, de, de, que de negocio. Es mucho más, no es tan escalable, por así decirlo, una tienda eh, física que, que online. Pero sin duda es una apuesta en la que creo que el futuro pasa por ahí aunque que ¿sí? tener una estrategia en mi canal y no centrarse solamente en una cosa porque creo que puedes estar muerto ¿no? Si, no, si no sabes adaptarte por mucho claro. que ahora se hable de que el e-commerce va a seguir creciendo y que todo el mundo online pues, eh, eh, va a seguir creciendo creo que algo combinado es, es la clave ¿no? del éxito tiene, tiene todo el sentido y esto me lleva a preguntarte ya por saber hasta qué. Hasta... ¿Qué punto, eh, dices tú, no tenéis planes de seguir empujando esta parte? ¿Hasta qué punto vais a empujarlo? Eh, ¿Tenéis planes concretos de abrir X tiendas en los próximos años? ¿Estáis todavía planteándolo? Y, y sobre todo conectado con la parte internacional, ¿no? Porque al final las tiendas que tenéis están muy zona Madrid. ¿Tenéis planteado abrir más tiendas clave por distintos puntos de España? Eh, ¿Puede ser interesante a nivel internacional o es algo que todavía no, no estáis abordando? Sí, el, nuestra estrategia pasa por ahí, ya tenemos más o menos planteada de qué es lo que vamos a hacer, pero se va a dar un giro ¿no? de, de, de concepto de tienda de lo que, te, de lo que tenemos eh, actualmente. Ese giro va a pasar porque nuestras tiendas de ahora mismo han seguido muy centradas en, en el nicho de nutrición deportiva, ¿no? pero lo que vamos a hacer es que bueno, vamos a ampliar nuestra red de, de ventas en eh, tienda física o diferentes puntos en pues, eh, territorio nacional y también internacional, pero con toda la gama de productos en los que también se encuentran dentro de nuestra nuestra página web. Bueno, o sea, al final no queremos que sea algo muy específico y de nicho, sino que en esa propia tienda pues puedan acceder a todos los productos que pueden acceder comprando online y combinándolo también, o sea, al final, queremos que esa tienda sea un punto de encuentro ¿no? de, del cliente, pero que pueda acceder a todo lo que podría acceder en, en nuestro e-commerce. Nuestro e ¿no? Qué guay. Y, y, y, eh, y es una tienda pequeña. O sea, porque claro, Entiendo que las que tenéis ahora son más pequeñitas, y me, no está, pero, pero me ha dado la sensación por fotos y tal. ¿Vais a un concepto de tienda más grande? Y lo digo porque sí que he visto, por ejemplo, en los últimos años, pues yo que sé, en otros sector de los tienda animal, otros players de e-commerce, han, han abierto modelos de tienda muy en, en hipermercado, centro comercial y que son tiendas relativamente grandes, ¿no? ¿Es ese tipo de modelo o, o cómo lo tenéis planteado? No. Seguimos con un tienda, un modelo de tienda de tamaño medio, evidentemente bueno, al meter más catálogo, bueno, ahí estás más más espacio pero no pensamos que, es, que, que, el, que el negocio pase por tener grandes eh, tiendas físicas porque de ahí lo que buscamos es el combinar ¿no? lo, lo físico con lo, con lo digital. Entonces, al final tú en una tienda puedes tener un producto de necesidad que te lo puedas llevar en ese momento, pero por ejemplo hay otra tipología de productos los que a nadie le apetece cargar con un saco de pienso de 25 kilos hasta su casa. Pues es mejor ir allí, oye, lo puedo dejar comprado porque he venido a comprar otra cosa, pero al día siguiente me lo dejan en casa. Entonces, pues hay que combinar todas esas cosas, que tú permitas al cliente acceder a unos productos que sean los de mayor rotación en, en tienda y que luego tengan otros y le digo, oye, pues eh, al final mi, eh, en mi carrito de la compra, en la tienda puedo añadir cosas que estén en la tienda y las que estén en la página web. Y unas cosas me las llevaré en el momento y otras me llegan al día siguiente. O las puedo recoger en la tienda o te llegarán a casa. casa. Oye, tiene, tiene mucho sentido. Ganas de ver un poco cómo creces en esta línea, que, que hay mucho que hacer, lo que dices tú, ¿no? que La conexión físico con digital es muy interesante. También, Sergio, te queríamos preguntar... Eh, ¿Cómo narices? Porque, claro, eh, facturáis 30 millones este año. A mí me parece una pasada. ¿Cómo narices se facturan 30 millones? Es decir, ¿qué, qué habéis tenido que hacer? ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo captáis esos usuarios, sobre todo? ¿Cuál es vuestra estrategia de reinversión en, en marketing? Entiendo que hay un... Oye, te hemos plantado un crecimiento y por eso vamos a reinvertir continuamente un, un porcentaje. A nivel estratégico, ¿cómo os enfrentáis para conseguir facturar estos 30 millones y el año que viene los que vengan, que seguro que serán más? Bueno, yo creo que la, el, el éxito o donde se dio la, la tecla con que era el camino a seguir, al final España es el mercado que es, mm, mm, llegamos a un momento en el que la curva de crecimiento, pues evidentemente estábamos ya pues, con un posicionamiento bastante considerable, pues ya no es exponencial, pues dices, oye, consolido mi mercado, sigo dándole cosas nuevas al cliente que tengo ahora mismo, porque lo fidelizo, y luego llevamos a abrir fronteras, vamos a crecer fuera. Entonces, bueno, los últimos años, pues el crecimiento exponencial viene, viene a nivel internacional. Estrategia de captación, pues al final, cuando te metes en un nuevo mercado en el que no conoces al cliente ni tus competidores, aunque ah, previamente hayas hecho un estudio, cuando te pones a, a pegarte con ellos directamente, es pues, cuando ves qué es lo que hay. Pues, eh, Tienes que invertir mucho dinero en, en captar clientes, ¿no? en, en captación. ¿Qué funciona? Pues sí, porque llega un momento en el que ese cliente, pues por, por gama de productos que tenemos, que yo creo que ese es el, el éxito, ¿no? Eh, se quedan y, y se convierten en, en clientes eh, habituales. ¿no? Obviamente hay que invertir mucho dinero. Esto nosotros pues eh, a día de hoy, en, captar, en captación, pues eh, invertimos aproximadamente un 6% de, de la facturación, o sea que es una cifra bastante considerable y queremos que, ese, que ese, es el, ese es el camino, luego evidentemente hay que optimizarlo y empezar a trabajar más el, el cliente, ¿no? o esa base de datos que tenemos de cliente para reducir esa, ese, ese costo ¿no? de, de inversión en España, evidentemente nos cuesta muchísimo menos porque el, el volumen de clientes que ya tenemos es mucho más grande, Entonces, pues, al final es mucho, mucho estrategia de, de mailing, tenemos uh -huh. una app eh, nativa, tanto para iOS como para Android, y hemos conseguido algo que creemos que es, que es algo muy bueno, que al final el 30% de la facturación ya nos viene a través de la aplicación, y eso es cliente eh, fidelizado. ¿no? Claro. Eh, ya no se mete a comparar con, con otros eh, marketplaces o e-commerce de lo mismo, directamente coge la app y, y compra eh, a través de ella. Entonces, eso se ha trabajado mucho, al final nuestra palanca es la fidelización, y de que nuestro cliente continúe mm, comprándonos sin que se dedique a comparar precios en todos los sitios. Además creo que es impensable, cuando tú quieres comprar un, en, en una tienda eh, varios productos, no vas a decir, oye, me paso dos horas en el ordenador mirando, pues mira, en esta me voy a ahorrar un euro, en la otra me ahorro cinco céntimos, y así hasta conseguir ahorrar cinco euros. Pues no, la gente... No es así, al final la estrategia es esa, al tener un abanico muy amplio de productos, la que te permita que no se te estén comparando solamente por productos, sino por el servicio, que eso es lo que más cuidamos. ¿no? El, al final el, el servicio y la atención al cliente es lo que hace que, que repitan, no solamente en precios, si todos fuésemos a precio acabaríamos muertos, ¿no? porque los márgenes están ahí y, y no tendría ningún sentido. Oye, Sergio, eh, bueno, ya me lo comentaste el otro día, pero me parece muy interesante que, que, que lo saquemos aquí, el tema de, de, de la televisión, ¿no? Cuando hicisteis la campaña en televisión, creo que fue al inicio de la pandemia o en medio, eh, a ver, es algo arriesgado, ¿no? Entiendo que son campañas carísimas en las que, bueno, sí. eh, hay que poner mucho dinero de repente y luego ver qué retorno hay, ¿no? ¿Qué experiencia tuvisteis aquí? Bueno, al final eso fue una idea un poco loca, ¿no? Es decir, pues, somos un, un e-commerce, una tienda online, ¿no? Vamos a hacer algo que se llama marketing tradicional, ¿no? Vamos a salir en televisión en, en, en un momento, pues, un poco de las circunstancias, pues, el tema de la pandemia y tal, pues, consideramos, decimos, oye, pues, la gente está en su casa... Los números están diciendo que la gente consume más televisión, ¿no? vamos a tener más impacto. Pues eh, donde yo creo que fue una, la tormenta perfecta, no dices oye la gente en su casa consume más televisión, desabastecimiento en muchas eh, en muchas tiendas eh, y nosotros tenemos stock, tenemos producto, pues, eh, pues vamos a hacer un anuncio ¿no? y funcionó y funcionó muy bien ¿no? porque Digamos que en ese año era increíble como ver que, que vendíamos un montón de harinas y de productos para, para cocinar y decía, joder, es que no damos, no damos abasto, o sea, que, que, el, que el impacto fue muy bueno. Que evidentemente no, no nos esperábamos que fuese así, no, pero eh, hay que probar, ¿no? hay que arriesgar, si no, si no tomar ciertos riesgos eh, para probar cosas nuevas, pues nunca vas a saber si va a funcionar, ¿no? Y, ¿Y volveríais a hacerlo? Es decir, Porque, claro, lo que has, por lo que has dicho, me parece que, que parte del éxito es el, el momento, ¿no? O sea, un momento ideal para hacer esto. Pero a día de hoy, ya sin pandemia por medio, ¿tú os planteáis hacer más tele? No. No porque, como bien he dicho, es el momento, ¿no? El momento hay que analizar cuál es el mejor canal para llegar a mayor número de personas en, en ese momento. Pero a día de hoy, no sé. Eh, no es un canal en el que puedas o, o que vayamos a apostar sobre todo porque no es medible entonces, eh, algo que no es medible a mí no me gusta a mí me gusta tener controlado que al final las métricas te dicen si eso funciona o no funciona para invertir o desinvertir más en ese, en ese canal y la televisión no es un tráfico eh, medible entre comillas, entonces, ese es un momento clave y evidentemente, evidentemente el tráfico en tu web aumenta muchísimo, vos sabes que, ha, que ese impacto ha habido pero insisto, fue en un momento en el que era clave por, por la situación en la que estábamos. Pero creo que ahora mismo una compañía como la nuestra hacer eh, eh, publicidad en televisión, no en retorno, el retorno no va a ser el, el, el que tuvimos en, en ese momento. ¿no? Creo que hay muchas otras formas de llegar a, al cliente que la televisión. Claro. Porque, por, por orden de magnitud, ¿cuánto es una inversión en, en tele? O sea, ¿Cuánto gastas aproximadamente? Bueno, al final un anuncio en televisión y estamos hablando de un minuto o menos de un minuto, te vas, te puedes gastar entre los 20.000 y los 40.000 euros, ¿vale? Dependiendo del momento, eh, del día en el que lo hagas, porque evidentemente eso va por, va por pujas, ¿no? Al final, quien más pague es el que en ese momento del día, porque tiene más tráfico, tiene más... Eh, Gente viendo la, te la televisión, pues te cobra, te cuesta más caro o más barato. Pero sí, el, el rango de precios está ahí. Es una pasta invertir en eso cuando no sabes el retorno que va a tener, porque no lo puedes medir. pues dices, claro. oye, si invierto 50 mil euros en algo y puedo traquearlo de, de cómo funciona, pues y, y va bien, pues te sale barato, ¿no? Al final creo que aquí el decir esto es muy caro, muy barato, todo depende de cómo funcione. Si sí. al final decís, me gasto en captación de clientes dos millones de euros al año, pero sé que me funciona y me genera más, pues como si me gasto cinco millones. Pero lo es puedo medir. Es. Algo que no puedo medir, pues eh, es como tirar piedras al aire, ¿no? No sabes sí. dónde, dónde te va a caer. Eso es. Eh, Sergio, también te queremos preguntar, porque claro, al final, eh, y, y tiene cierta relación con lo que hablabas antes de los marketplaces. O sea, Nutritienda, al final, pues tenéis, es un, un e-commerce donde vendéis productos de otros, ¿no? Cre creo que tenéis una marca propia, con, he visto algunos productos, luego si quieren nos cuentas, pero claro, por lo general es un modelo con, con márgenes más reducidos que si tienes un, un modelo a marca propia. Que muchos players, como tú has dicho, se están reconvirtiendo en marketplace para tener mejor control, no, para no tener que arriesgar eh, con esos stocks y tener mejor controlado todo esto. ¿Cómo de fastidiado o no fastidiado es eh, esos márgenes pequeños? ¿Cómo lidiáis con ellos? Y, y un poco vuestro enfoque de marca propia, que no sé si es algo estratégico o fue una prueba. Eh, cuéntanos un poquito por aquí.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 No con todo el mundo se puede hacer y hay que probar poco a poco. Entonces tu escalabilidad es más lenta, obviamente, porque no, no puedes arriesgarte a, a aumentar tus stock sin saber si eso va a funcionar o no. Pero yo creo que hasta ahora sí es como hemos trabajado. Y integramos con un proveor, trabajamos eh, en primer tiempo con, con, con este modelo de cross-docking y hacemos acciones de push para, oye, vamos a estos nuevos productos dándoles un tiempo. Eh, mínimo adecuado para ver si funciona o no que no funciona pues dejamos de invertir en, en posicionar ese producto y vamos a otra cosa pero no hemos no hemos arriesgado no comprando comprando stock qué bueno y a nivel operativo entiendo que esto es complicado en el sentido que claro tienes que o sea, yo te hago un pedido hoy tú se lo compras al proveedor lo tienes que recibir e integrarlo en, con otros productos que he pedido o os envían directamente imagina que compro un, un, un pedido con cinco productos distintos de distintos proveedores qué pasa ahí el, el cross talking esperas a unificar ese pedido o cómo funciona sí sí pero de todas por lo, lo que somos muy ágiles que tiempo ha costado ¿no? en llegar a esa, a esa agilidad el, el tiempo máximo de espera que puedes tener, el unir un producto que tengo en stock, con al final consolidarlo con el que viene de cross docking ¿vale? Eh, porque ese proveedor nos lo manda a nuestro almacén, consolidamos y sacamos pedido, ¿vale? Uh -huh. El tiempo máximo de entrega es 24-72 horas, parece, uh -huh. cuando hay esa tipología, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos conseguido que al final el cliente no lo note, porque... Si en, en península a día de hoy, si tú compras antes de las 6 de la tarde, en 19 horas, es decir, al día siguiente ya tienes tu pedido en casa. Si es un pedido en el que no hay un producto ¿no? de, de cross-docking, si, si lo tiene, pues eh, 24-72 horas eh, como muchísimo. Evidentemente, en momentos puntuales en el año, eh, por volumen de ventas o un Friday o campañas de Navidad, y la que salgan los tiempos, pero como nos pasa a, a nosotros y le pasa a, to, a, a todo el mundo. Bueno, al final es una cuestión de, de volumen y, y, y nos hemos encontrado muchas veces que ya no solo nosotros, sino que las compañías de, de envío, por esos momentos, tampoco están preparados para absorber todo, es, todo ese volumen. Bueno, ah, no. Sí que es cierto que es complejo, ¿no? porque para llegar a que tardemos tampoco en consolidar esos pedidos, pues hay mucho trabajo de, de por medio ¿no? y de optimización. Claro, es justo lo que te iba a preguntar, me, o sea, me parece, los tiempos estos eh, me parecen la leche, o sea, porque eh, pues muchos e-commerce ni teniendo el producto en stock son capaces ¿no? de, de sacar los, los pedidos en esos plazos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué supone, entiendo, uno, tener proveedores que sean suficientemente ágiles, pero entiendo, a, a nivel operaciones logísticas, ¿habéis tenido que hacer algo eh, pa, para que esto ocurra así? O se lo envían los proveedores, yo qué sé, pues hay dos, dos veces al día que viene el proveedor y me deja el eh, pedido. ¿Cómo funciona un poquito esta parte? Sí, bueno, al, al final primero, cuando nos integramos con un proveedor, no lo hacemos con cualquiera, se hace un análisis de cómo trabaja, que es lo más fundamental. Un proveedor pequeñito y que no tiene esa capacidad, no sobre todo, de, de integrarse tecnológicamente, que eso es la mayor, el mayor problema que nos podemos encontrar, pues nosotros lo tenemos todo automatizado a través de un sistema, entonces las compras... Que lanzamos son automáticas y diarias. y el sistema lo que hace es una reserva de, de stock con ese proveedor y ese proveedor, pues al final del día consolida el paquete y al día siguiente nos lo está mandando. Al final además, es más un tema de, de tecnología ¿no? que de, que de, de humano, ¿no? Al final, cuanto más optimizado lo, lo tienes, eh, es mucho más, más sencillo. Evidentemente, en nuestro almacén nos hemos tenido que adaptar, no lo mismo. Eh, preparar pedidos, que los, es ir al, a, a la santería donde está ese producto y preparar el pedido a decir, es que este pedido está combinado, tiene producto de stock y producto que me va a llegar en dos días, ¿no? Pues sí, al final también eso es el sistema, pero no lo va diciendo, si, si vieseis si viese, si viese el almacén, porque desde aquí no lo puedo enseñar, al final eh, todos los carros, eh, carriles, la zona de preparación de pedidos, todo va... Lo tenemos con las tablet y, va, y te va indicando ¿no? el, por, por pedido qué tipología de producto es, dónde se encuentra y si es de cross docking o es de stock. Entonces, bueno, el sistema que está montado detrás pues durante 15 años ha invertido mucho tiempo y dinero ¿no? en, en que eso funcione. Y es todo desarrollo propio. O sea, Nosotros no trabajamos con un CRM de logística externo para nada ha sido todo desarrollado internamente a nuestras necesidades, ¿no? Y de cómo gestionamos nosotros el almacén. De ahí nuestra, nuestra ventaja, ¿no? De decir, pues hemos desarrollado algo que nos funciona y que el coste, pues respecto a tenerlo externalizado, que hicimos ese análisis antes de ponernos a invertir en almacén y robotización y tal, nos cuesta pues prácticamente o sin prácticamente un... 70% menos que el mundo lo esté realizado. Entonces, pues bueno, pues eh, de ahí viene también un poco el, el éxito, ¿no? El, al final hay que arañar margen por donde se pueda. Y más en un mundo que, es tan, que está tan competitivo, ¿no? En el sector online, pues se habla mucho, ¿no? De cuántos e-commerce o marketplace son rentables. La realidad es eh, que poquitos. Buen melón, buen melón aquí. Estás abriendo, sí, sí. Oye, sí, hablando de temas márgenes y demás y de operaciones logísticas, eh, un tema súper importante y que además toca toca, toca muy, muy fuerte esta parte, que son las operaciones logísticas de un e-commerce, que al final es el motor de, del e-commerce, es el Black Friday, los días de super mega descuentos. Me gustaría saber dos cosas, Uno, dos o tres cosas. Vamos a ver si las resumo. ¿Qué experiencia tenéis? O, o qué visión tenéis acerca del black friday y luego eh, tenemos el ejemplo de pc componentes no que tiene sus pc days que lo que hace es lanzar sus propios días para combatir estos picos que vienen más que vienen bueno liderados por otra gran plataforma global y, y tienen su propia estrategia con su comunidad y demás no o sea, qué visión tienes cómo ves el tema black friday otro melo bueno. A ver, mi opinión eh, sobre Black Friday creo que es algo bastante controvertido en el sentido de nunca ha estado a favor, porque creo que es un momento en bueno, el que sí, que no te queda más remedio que sumarte, pero hay que ver cómo lo haces, eh, porque es un, es un momento que la gente se espera ese día eh, pues a consumir, eh, porque va a tener grandes descuentos, pero hasta qué punto la empresa puede absor, absorber todo eso que hasta hace pues relativamente poco, pues yo creo que se ha ido desfasando ¿no? de lo que es el concepto Black Friday, de era un día, es que ahora te pones o hasta, ya veremos lo que pasa este año, las empresas se plantaban con un mes de Black Friday y ya enlazaban campaña de Navidad, rebajas y dices, ostras, dos meses, reventando precios, ¿cómo, cómo soportas todo eso? Es imposible. Eh, yo, no soy, yo no estoy a favor de eso, cuando yo creo que, que al cliente a lo largo del año le puedes eh, captar y fidelizar con otro tipo de acciones que no son solamente en un, en un mes o en un punto concreto eh, reventar precios para, para ganar eh, mayor volumen de ventas. A nosotros no nos hace falta, esa es la realidad, nosotros eh, tenemos, en cuanto al impacto de ventas en esos días, si hiciésemos nada tampoco notaríamos algo, Nuestra, nuestras ventas han llegado a un momento en el que son todas muy lineales, ¿no? Por mucho que yo haga una campaña de promoción en X momento, o un Black Friday o, o Navidad, no, no lo notamos porque durante el año trabajamos muy bien el que nuestro cliente sienta lo mismo o, per, o perciba también lo mismo de que somos el mejor precio respecto a la competencia y no solamente por precios, sino el, el concepto de precios por el servicio que le das. Y de, pues igual no soy el más barato, pero soy el mejor entregando el producto. ¿no? Entonces, pues al final creo que hay que romper esa barrera de, de hay que apostarlo todo en un momento del año a costa de renta precio, porque no has conseguido llegar a la facturación que tú esperabas y no te queda más remedio que, que tirar los precios, pero hay que contar que para, para hacer eso, Tienes un coste detrás de personal, de logística, que eso hay que mantenerlo. Entonces, pues sí, la cosa es el precio que tú lo, que tú lo quieras poner y vender, pero todo lo que hay detrás hay que pensar también en ello, y que prepararte sobre eso. Y yo creo que este año especialmente el concepto de Black Friday va a ser diferente, ¿no? En, en, al menos en las empresas online y más con los márgenes que hay, pues creo que no va a ser ni de tanta duración ni los descuentos van a ser tan tan grandes. Y, y además, como ya se vino haciendo el año pasado ya se pudo ver con grandes retailers como como Zara que dijo, oye, que queréis precios eh, bajos, pues vamos a ir, los dos vamos a tener que rascarnos de bolsillo, vais a tener que pagar las devoluciones, vais a tener que pagar el, eh, el coste de envío, porque todo no lo puedo absorber. No te puedo dar un pedido gratis, devoluciones gratis y encima un 50% de descuento. Porque es. es, es eh, es imposible, es inviable, ¿no? Entonces, si tu estrategia es matar a la compañía en, por dos meses al, haber hecho, un, al vez de haber hecho un buen trabajo durante todo el año, pues bueno, pues cada uno dependerá. También es cierto que hay sectores o negocios como, pues eso, el de EPC como antes, que ¿no? al final es, es un nicho de negocio, es toda la parte de tecnología, pues siento que donde más se consume, en esa época de, del año, ¿no? Entonces no te queda más remedio que hacer un Black Friday. ¿Cómo lo combates? Pues haciendo otros días delante el año en el que lo llames X y que, la, y que no te haga falta tener que darlo todo a final de año porque no has cumplido con los objetivos, te permite adaptarte ¿no? durante todo el año y tú vas viendo cómo evolucionas. Entonces, pues, bueno, lo haces en momentos donde a ti te parezca que es adecuado porque has comprado mejor o porque decides que en ese momento es mejor hacerlo y no apostarlo tú al único momento porque te puede salir bien o te puede salir mal. ¿Y, y qué vas a hacer? Vas a arriesgarlo todo a, a pinchar en, en dos días ¿no? De, del año por apostar. Por eso creo que, que eso va a cambiar. ¿no? El, el tema del backfire va a seguir estando porque es una necesidad, porque los propios clientes ya se han acostumbrado, pero igual que se acostumbran a algo, se les desacostumbra. ¿Y cómo se les acostumbra? Si todas las empresas vamos haciendo otras cosas que no sea, oye, en este momento del año, en Black Friday, es cuando te voy a reventar los precios para que compre. Eh, además, yo, yo creo que este año ya lo hemos visto un poco en el Prime Day, ¿no? que, que hubo mucha queja de que el Prime Day de Amazon, pues, de repente no tenías tecnología, tenías eh, más ofertas en detergentes que, que en, en otras cosas. Yo no sé si tiene que ver con esto, si es una forma de, de hacer un cambio en patrón de consumo, de darle menos importancia a sus periodos promocionales. No tengo ni idea, pero sí que sí hubo mucho comentario, al menos en redes sociales, ¿no? De, de, ostras, pasa el Prime Day y ha sido como sin pena ni gloria cuando otros años, era como yo creo el intento de Amazon de adelantarse al Black Friday del resto de marcas. Sí, lo que pasa es que, que Amazon este año lo que o lo que ha hecho diferente, ¿no? De, de lo que algo dice, que ahí está viendo un cambio, en, el, en, el, en el cómo haces este tipo de, de, de eventos o momentos, ¿no? El año de promociones Amazon hacía, hacía siempre su Prime Day en julio y este año sorprendió metiendo también octubre. Pues dices, oye, luego un momento, en dos momentos del año, donde la gente, pues, eh, creo que si piensas un poco en, en un entorno macroeconómico, y dices, oye, pues si a principio de año la gente tiene, va a comprar porque cosas para irse de vacaciones y tal, y tiene dinero, o incluso en, en octubre, antes de que lleguen navidades, donde la gente, pues evidentemente. Pues consume más, tiene menos dinero Pues va a poder consumir más o comprarte más O que va a funcionar mejor Que si lo haces en determinados momentos del año Por eso yo creo que El jugar en el que tienes 12 meses O sea, en 12 meses da para mucho Entonces eh, al final eh, Hay que plantearlo en, en hacerlo diferentes momentos del año Donde creas que te vaya a funcionar Y no apostarlo todo a fines de año Que insisto, que te puede funcionar O no, por eso ya Está habiendo un cambio, antes Amazon no se ponía y te hacía un Prime day dos veces al año. Ahora sí. Entonces, Chops. bueno, ahí viene, ahí viene el cambio, ¿no? De, de, de que vas jugando, ¿no? Durante un periodo de, de tiempo en la te cuentas cosas y no todo lo que haces en ese momento lo promociona. Es como si ya en Blafarey promociono todo mi catálogo cuando sé que hay determinadas cosas que no las voy a vender, porque no es el momento del año en el que se vende pues voy a promocionar lo que sé que en ese momento del año se va a vender y no lo voy a vender en otro momento y además, pues para evitar tener que apalancar el stock también hay que jugar con todo eso, oye pues yo tengo un stock de algo que sé que en este momento del año se, se vende y que lo he comprado para precisamente este momento pues ahí lo voy a promocionar porque me interesa pero si no, no voy a promocionar algo que sé que lo puedo vender en mayo quizás con mejor margen y y tengo mejor resultado. Sí, sí. Eh, buen pensamiento, eh, que tenemos que pensar más. Oye, como ya he mencionado aquí a, a, al, al diablo, al, a los amigos de Amazon, eh, ¿os ha dado miedo alguna vez Amazon? ¿Os da os, da, os da miedo? Al final, ¿os, os afecta para algo o realmente nada? No, no, no, o sea, no nos afecta, no. Evidentemente, decir que no afecta, hacia la ligera, obviamente no, pero que. Como competidor, nosotros no nos fijamos en ellos. Nosotros al final, eh, no es que seamos de nicho, pero somos un player bastante ya grande o consolidado en, al menos a nivel nacional, y en el que por mucho que esté Amazon, pues eh, no nos afecta. De hecho, en cuotas de tráfico que podemos ver o que vamos observando todos los meses, estamos muy parejos ¿no? en, en cuanto a nuestra tipología de producto me refiero pues bueno, afecta, no afecta. Aunque es un canal más de ventas, pues sí, obviamente no lo, no lo dejamos de lado. De hecho, hace poquito pues hemos lanzado nuestras marcas propias a través de Amazon porque queremos expandirlas. ¿no? Que, que tenemos una estrategia de, que, de aumentar la, la cifra de negocio en nuestras marcas propias y es un canal más no para darle visibilidad y tenemos margen para hacerlo. Pero competidor no lo, no lo llegamos a ver porque... El cliente no es el mismo, o la tipología del cliente no es el mismo y la forma que nosotros llegamos o, o lo que ofrecemos pues es diferente. ¿no? Y creo que creo que cada vez más el cliente está dejando como un poco de, de lado, ¿no? Ese Amazon eh, que vende todo y que, que siempre es a precios reventados. Por, bueno, yo creo que la, la, la cultura de la gente va cambiando a empezar a comprar en otro tipo de, de plataformas que sean más especialistas ¿no? en, en determinadas cosas. Me, me venía a la cabeza, es que has hablado antes también, ¿no? de, de que pocos marketplaces son, son rentables y tal, y justo el otro día veía las cuentas de Amazon, ¿no? y, y te das cuenta que Amazon, eh, pues te, tenía que ver que un profit, es un beneficio final de dos mil y pico millones, pero AWS que es la parte de servidores, era cinco mil y pico y dices, vale, o sea que en, en, en el resto de unidades estás palmando tres mil y pico eh, millones es decir, que, y, y en España Amazon opera pérdidas, por ejemplo ¿Esto deberíamos permitirlo? ¿O yo, yo, que coste? Yo siempre he tenido una opinión al respecto que digo, joder, escucho casos de antimonopolio hay una serie de, como de eh, legislaciones que te dicen que tú no puedes vender por debajo de coste, porque entonces haces dumping y al final pero Amazon lo está haciendo ¿Esto es, es, es lícito? O, ¿O realmente aquí hay algo? Bueno, como yo pienso, Amazon no pierde dinero puede, puede decir que no es su área de negocio, el marketplace, el que más dinero la genere. Pero al final, el que pierde dinero aquí es el seller que está detrás. Porque al final Amazon no va, como cualquier plataforma, a decir no voy a perder dinero. Al seller donde le voy a apretar en costos de logística, el fee que cobro por cada transacción, por la publicidad que tiene que pagar a través de mi plataforma, eso lo absorbe todo el, todo el seller. ¿Qué ocurre? Que si Amazon te obliga porque lo que está creando es una competencia muy grande dentro de su plataforma, te obliga a que tengas que ir bajando los precios. Cada vez te empieza a ser menos rentable vender a través de esa plataforma, porque la persona que está detrás, sea una gran empresa o sea un pequeño seller que quiere iniciar sus ventas a través de ahí, si tú le vas ahogando, la tendencia es que diga, yo no puedo seguir vendiendo aquí, porque no, no me sale rentable, mi esfuerzo mi trabajo te lo estás llevando tú. Pues... Creo que eso también viene en parte de cambiar a que surjan otras, otros marketplace, ¿no? eh, Fuera de Amazon, porque al final Amazon lo que está haciendo es, es canibalizar, ¿no? A todas esas empresas que están detrás, porque son muy customer-centric y decir, sí, al cliente le doy de todo, puede devolverme con, al mes, aunque haya servido el producto, venga golpeado, golpearlo, devuelvo, le devuelvo la pasta al comprador, pero no, automáticamente eso se lo descuentan de del seller ¿no? Pues eso no lo puede soportar. Mm. De ahí sí. que también se reduzca la, la cifra de negocio de Amazon en, en el Marketplace, como es obvio, un seller no le puede decir oye, a hazme descuentos, absorbe la logística, absorbe las devoluciones y absorbe lo todo. Pues tipo, mm. no, pues me vas a hacer un Prime Day en el que lo promocionas el Prime Day, pero yo no me voy a sumar a ese Prime Day, no voy a poner descuentos porque entonces ¿de qué vivo? ¿Con qué, ¿Con qué pago todo mi infraestructura de detrás? Es imposible. Por eso también cuando se han hecho los de ahí funcionan menos. ¿Por qué? Porque la gente se piensa que va a comprar a precios eh, de derribo, pero la, no todas las empresas que están ahí vendiendo se suman ese día y dicen, pues yo no, no me compensa. Lo prefiero hacer cuando a mí me dé la gana hacerlo. No cuando un Amazon me dice que tengo que hacerlo porque igual no es el momento del año ni es cuando puedo absorber yo el hacer eso, esos descuentos Entonces, pues bueno, pues ya. Amazon yo creo que en el futuro obviamente va a seguir estando, es un gigante es, eh, no tiene competencia ¿no? pero no lo va a tener fácil creo que, va que con el tiempo y más el mundo online que va a seguir creciendo pues ni digo que vaya a ser fácil para nuevos eh, players que quieran entrar en el mundo online porque hay que invertir mucho creo que ya el mercado pues, deja, empieza a estar ciertamente saturado. Pero para los que ya estamos o los que están consolidados, en cierto modo va a ser más, más sencillo no eh, arañar cuota de mercado. Porque ofrece, se ofrece otras, otras cosas, no un valor diferencial. Totalmente de acuerdo. Eh, Sergio, también te quiero preguntar. ¿Qué es lo más jodido de operar un e-commerce de vuestro nivel? O sea, porque al final si estáis sois uno de los e-commerce más grandes de de nuestro país, eh, por, por volumen de facturación jo, movéis mucho dinero y seguro que hay muchos retos ¿Para ti como CEO, que, cuáles serían los 3, 4, cinco cosas más complicadas? Para mí la cosa más complicada es como siempre he dicho, la gestión, gestión de personas ¿no? creo que eso es lo más complicado de vender, sí puede ser difícil encontrar palancas para mantenerte siempre creciendo, al final eso no deja de por mentalidad no de tomar riesgos y de probar cosas porque pues bueno, hay que probar y siempre midiendo lo que haces pero lo más complicado es cuando empiezas a tener muchas eh, personas dentro de la empresa que al final son las que apoyan a que sigas creciendo y eso es lo más complicado ¿no? al final cultural y gestión de, de personas como ceo es lo más lo más difícil porque no, al final la responsabilidad la tienes sobre todo el mundo yo, yo como siempre, como siempre digo, al final yo me, me acuesto por las noches pensando de que si mi trabajo, mi estrategia, o lo que yo quiero trasladar a la gente no funciona, hay mucha gente que está comiendo de esto y su repetida familia. Entonces, hay que saber gestionar todo eso. ¿no? Ya no solamente qué palancas eh, tocar. Creo que eso es, lo entre comillas, lo más sencillo. Aparte, que también hay que tener los ojos puestos en, en mis sitios para que no, no dejes de, de, de crecer. Cuando cuando no, te, cuando no estábamos grabando te dije que si nos contabas algún algún secreto o alguna sorpresa sobre Nutritienda para el futuro. No sé si te animas a, a revelar cosillas de futuro de Nutritienda, algún titular. Bueno, eh, como titular o hasta donde puedo decir, ¿no? eh, sin dar demasiada información.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 Se, se está planteando hacer un, un rebranding pues precisamente por todo esto. Primero por nuestra estrategia de crecimiento, a nivel internacional, pues el nombre nos lastra y porque ya el catálogo que tenemos, pues eh, se le ha quedado pequeño ¿no? el, el nombre. Entonces, bueno Entonces, pues, eh, al final estamos, eh, ese, ese crecimiento orgánico pues pasa por, por adquisiciones, digamos, ¿no? de, de otras compañías. Para hacer el grupo más grande y, y ser más competitivos. Qué guay. Te, te, bueno, me imagino lo puedes decir, pero, pero entiendo que queréis, ¿vais a comprar al menos una e-commerce eh, un e de belleza, ¿no? Por lo que estáis diciendo, para, para esa parte. Eh, ¿Y va a entrar capital en la compañía para afrontar estos retos? No, de momento ni tenemos ningún Venture Capital detrás, ningún private equity. No hay nadie más que lo que genera la propia empresa, Hay uh -huh. que diga que podemos decir a día a día que somos de esos e-commerce entables y, y bueno, pues ese, esa adquisición no, de momento no va a entrar nadie, no lo descarto que, que evidentemente ya he tenido bastantes conversaciones en ese sentido eh, que de cara al final del próximo año o principios del, del 24, pues pueda entrar alguien, pero a, apoyar el crecimiento, ¿no? A, no a esa adquisición. ¿Vale? Qué bueno. Pues muchas ganas de ver de ver lo que compráis, cómo lo integráis, ese rebranding, que imagino que es un reto, no sé, claro, para una empresa online, a malo rebranding suponen cambios de URLs. Es, eso da miedo. Sí. ¿no? Eso da, da mucho miedo, da mucho miedo y más si si sí, vemos lo que le pasó a los de los del grupo Atida, a Mi Pharma y Dos Pharma, cuando hicieron ese cambio, no estuvieron un año entero nombrándose Atida, no, Mi Pharma vaya Atida, y cuando hicieron ya cambiarlo, todo la y del dominio a Atida, pues en el primer trimestre del año pues se pegaron un batacazo muy gordo, porque a nivel de la cuenta Google, se les paralizó toda la cuenta y claro, pues estar un trimestre entero, pues casi como empezando de cero, pues es muy arriesgado. No sé qué estrategia siguieron detrás, pero a les falló. Eso lo tengo clarísimo. entonces Pues sí, da mucho, da mucho miedo y cuando haces una cosa así, no se hace un día para otro, ni primero encontrar el nombre adecuado que le quieres poner al nuevo, al nuevo grupo, ni la, la ejecución, ¿no? que al final es lo, lo más importante. Sí, da mucho miedo, pero... Pensamos que para seguir creciendo hay que romper determinadas barreras y es el riesgo que hay que asumir. Puede funcionar, no puede funcionar, pero pensamos que si se ha llegado donde estamos ahora con ese nombre y con ese catálogo y facturamos lo que facturamos, el cambio de nombre es, casi te lo va pidiendo ¿no? el, el propio mercado. Pero bueno, miedo, miedo obviamente da, ¿no? No, no vamos a engañar a nadie. No, ya, ya nos contarás, ya nos contarás cuando, cuando paséis y hagáis el cambio y todo vaya de lujo, de seguro va de lujo, pero ya nos contarás un poquito la experiencia que, que hay en mucho aprendizaje. Sergio, quería también aprovechar eh, antes de, de acabar a preguntarte, por, porque al final por el podcast traemos a muchos CEOs que son fundadores, o sea, porque al final tenemos mucha gente startup, pero tú eres CEO de NutriTienda, pero no eres uno de los fundadores, fundaste otra empresa en el pasado, tuviste un éxito, en una carrera, cuéntanos un pelín, un resumen de tu, tu experiencia profesional y luego vamos a enganchar a, a, a cómo te incorporas a NutriTienda como CEO, que creo que hay muchos learnings también en, bueno, entras a dirigir algo, pero que, bueno, pues que en el fondo, reportas, entiendo, a los fundadores, al consejo y, y, y haces las cosas de forma distinta que si fuera tu proyecto. Sí, bueno, al final, evidentemente, esta empresa pues, la siento como, como mía, obviamente, ¿no? Primero por el puesto y pues al final por la responsabilidad y porque estoy aquí en el puesto que tengo, pues porque tengo la misma visión o, o, o creo no, en el, en el proyecto. Que estoy intentando implantar, evidentemente, mi forma de ver las cosas, de cómo trabajar, cómo organizar, obviamente sí. Pero bueno, al final, pues, lo que me permite donde estoy ahora mismo es, pues, por quizás haber visto otras cosas, ¿no? Por haber tocado diferentes, eh, o trabajo, haber hecho otras cosas, pues sí, en su momento, eh, pues, ahora ya cuatro o cinco años eh, fundé, eh, mi empresa, con, con otros socios, también era eh, un e-commerce. Vale, entonces, pues, evidentemente conozco el sector, pues mucho que, o sea, aunque sea diferente ¿no? el, el producto de que se vende actualmente, con lo que hacíamos antes, no deja de ser un e-commerce y cómo, la metodología cómo opera. Luego, pues, bueno, también he estado mmm, metido en el mundo de sector seguros por la parte más de, de inversión, de fondo de pensiones, de, pues, bueno, Toda esa parte, luego está, está en banca, que ahí estuve en, en investment banking, o sea que también conozco el mundo de la, de la inversión muy de cerca, que es necesario ¿no? para cuando tú tienes una empresa conocer ese mundo. Pues al final, ¿dónde me ha llevado? ¿no? ¿Dónde estoy? Pues el haber recorrido un espectro muy grande ¿no? dentro de lo que es a nivel empresarial, eh, pues hasta dónde estoy, y eso que soy en. Una persona joven, pero o evidentemente sea, ambiciosa, y que toda esa experiencia te lleva a donde estás. que es diferente a ser CEO de una empresa que eres el fundador? Obviamente. Pero siendo realistas, la diferencia es mínima. Porque al final todo el peso cae en mí, sea fundador o no sea, no sea fundador, ¿no? Que esa, esa, ese nivel de confianza al final yo creo que se gana ¿no? por el cómo trabajas y el cómo, cómo apuestas ¿no? haciendo las cosas. En el momento que tú te haces que hago es, es parte de ti y que es tuyo, pues al final eres un fundador más, ¿no? aunque hayas entrado más tarde. Porque al final el, el riesgo es el mismo. O sea, para mí que esto no funcione es el mismo riesgo que si yo lo hubiese fundado. Yo lo veo exactamente igual. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí está el... Eh, un poco el, el tema y cómo entré en, en Nutritienda, pues eh, bueno, pues al final llevo dos años aquí y, y, y el cambio pues fue significativo. Entré al principio como el director financiero, ¿no? Pues bueno, pues en esa, parte, en esa pata pues cojeaban un poco y evidentemente por, por formación y por cosas que he hecho, pues eh, yo soy muy de números. Ajá. Entonces, pues bueno, entré como eso, pero al, al, al año o no bueno, llevo al año. Pues eh, se me propuso ese, ese paso, ¿no? de, de coger los mandos de la, de, de la empresa. Oye, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Por qué ese paso, ¿no? Eh, si no me equivoco, el, el fundador anterior, CEO, que es que ahora no me acuerdo el nombre, ahora puede ser el CTO de la compañía. ¿O sí? O sea, eh, porque me que yeah. es una persona técnica que en un momento determinado dice me puedo entender, me siento cómodo más con la parte técnica. O sea, ¿de, ¿de dónde surge la necesidad de, que, de, de introducir un nuevo CEO en la compañía? Mira, hay alguna, alguna cosa que yo siempre diré, ¿no? Cuando tú montas una, una empresa hay que saber con quién la montas, qué perfiles tienes ¿no? a tu alrededor, y qué, qué es lo que te aporta a cada uno. Creo que cada uno tenemos que hacer introspección de saber en qué somos buenos. Uno puede ser muy bueno económicamente, otro puede ser muy buen economista y otro puede ser muy bueno en marketing pero una persona no puede ser muy buena en todo y ahí es donde viene la clave del éxito yo lo digo con experiencia propia de haber, tenido, haber fundado una compañía, haber tenido socios y haber fallado con algunos con los que yo dejé entrar porque evidentemente no aportaban lo que tenían que aportar y con otros pues es un éxito, pues que ocurre también un poco en, en tienda que evidentemente tiene sus otros fundadores el mayoritario, que en este caso es Raúl Retuerto, que es el anterior CEO, que a día de hoy es el presidente de la compañía, pero a su puesto, donde él es muy bueno y donde aporta su mayor valor a la compañía, es la parte tecnológica, que es lo que le gusta. Y cuando él está dedicado en eso, el ritmo de trabajo y de ejecución de las cosas no tiene nada que ver. Se va mucho más rápido. Pues al final es, una, es Crear una dupla ¿no? de personas en las que son más de negocio y de, de visión más estratégica y de, pues de organización y tal, a una persona más tecnológica. Si tú te unes las dos cosas, pues tienes el éxito. ¿no? Pues, yo creo que, por su parte, el reconocer entender que no pude llevarlo todo es un éxito para él también evidentemente como, como persona, porque no todo el mundo tiene esa capacidad ¿no? de, de ver ¿no? o dejar las riendas de su negocio, que al final es el mayoritario decir, oye, pues quizás donde más rentabilidad o donde más crecimiento vamos a tener si yo me dedico a lo que mejor soy y que hay otra persona que se dedica a lo que es mejor, vamos a llegar mucho más lejos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues así es como, como surgió, ¿no? evidentemente eh, no ha sido un paso fácil ni, mm. ni mucho menos y te cuesta, ¿no? El, el soltar y confiar en, en dejar algo eh, sobre las manos de otro. Pero al final, todo con resultados y y viendo a... Estoy convencido que si llega a ser a otra persona, no se lo llega a dejar. Y me refiero a otra persona de que no tenga esa misma mentalidad ¿no? de emprendedora. No es lo mismo ponerla eh, en manos tu empresa a alguien en la que nunca ha sabido el riesgo, nunca ha ido ese riesgo ¿no? de montar algo y ese, esa mentalidad de emprendedora. No es lo mismo coger un director general, un CEO de una compañía en la que nunca ha fundado nada, nunca ha tenido ese riesgo. ¿no? De, de, de sentir lo suyo a alguien que pues sí ha tenido ¿no? ese, ese tras récord detrás No, totalmente de acuerdo, yo, yo lo entiendo o sea, yo también como fundador al final bueno, pues buscas gente que, que, que sienta parecida a ti porque sabes que hay una, un, un trasfondo en el pensamiento que va a ser mucho más parecido le vas a poder mirar a los ojos no y decir bueno, estamos pensando lo mismo eh, Sergio eh, en tu caso como yo estoy seguro que hay mucha gente que nos está escuchando que algún momento algunos CEOs harán una transición a, a, a otro CEO, porque es muy típico de un fundador también, ¿no? Es decir, oye, no, es un perfil que le gusta crear cosas a partir de cierto nivel, pues oye, pues no es tan feliz haciendo más gestión u otra serie de cosas. Eh, Tú como CEO que te has incorporado después a la compañía, ¿qué cosas has agradecido? Eh, o cómo ha sido el proceso qué cosas del proceso a ti te han ayudado a coger las riendas de, de mejor forma muy orientado a dar consejo a estos CEOs que algún día le quieren dar el, el testigo a otro CEO que oye pues qué cosas tienen que tener en cuenta para que esa transición sea buena porque claro, es, yo creo que es el cambio más complejo de, de la compañía que es la persona que está teniendo la visión la dirección y demás bueno al final el, el consejo que le podría dar a cualquier persona que, que vaya a hacer este cambio al final es sentarse con la gente que está dentro ya y que lleva, lleva tiempo, ¿no? primero tienes que conocer cómo trabajan, cuál es su mentalidad y cómo, cuál es su aversión a, al riesgo ¿no? o, al, o al cambio, ha sido mucho trabajo ¿no? de sentarse con la gente con los diferentes responsables para entender su forma de pensar y sus necesidades dentro de la empresa porque cuando tú tienes cercanía con la gente es cuando se abren y tú empiezas a Saber cómo liderar ese equipo. Tú no puedes llegar a un sitio y decir, oye, mi mentalidad es esta y voy a hacer esto sí o sí, vamos a ir por aquí. No, yo puedo tener esa mentalidad, pero es cómo le llegas ¿no? a la gente que va a ayudar a que se llegue a ese punto. Entonces, al final, el, es un cambio también cultural ¿no? dentro de la empresa porque está cambiando de, de persona y va, te va a hacer la, las formas de... Vas a ejecutar las cosas de otra forma. Pues para eso te tienes que rodear de los mejores que tienes dentro y si no los tienes dentro, tendrás que buscarlos fuera también. ¿no? Pero lo primero siempre es entender qué es lo que hay dentro y, y ser cercano ¿no? humanamente hablando porque es la única, la única forma de llegar. Es como, oye, llega un tío aquí y de repente y empieza a decir, pues esto, esto, esto y esto. Pues la gente va a decir, ¿cómo? Pues va a ser más resiliente ¿no? a, a, ese, a ese cambio. Por eso yo siempre mi consejo es, primero, paciencia, porque hay que tenerla y mucha, porque no todo va a salir a la primera ni se va a entender lo que quieres hacer a la primera. Y segundo, la cercanía. Al final, eh, un CEO no es decir, oye, es que este es el jefe, este es el que lo lleva todo. No, para mí es, es ser un líder. Y un líder pasa por eso, y entender a las personas y saber hacia dónde las quieres llevar, escuchándolas. Qué bueno. Y muy conectado con esto, conecto con, con una pregunta que hacemos casi siempre, que es: ¿Cómo has tenido tú que crecer a nivel personal pues, para, para estar a la altura de los retos que te has ido encontrando? Entre otras cosas, porque entiendo que, por lo que has dicho, ¿no? En este transición a ser CEO, pues seguramente ha habido situaciones en las que habrás tenido tú que respirar o... o... sea Para mí esa parte es muy importante, ¿no? O sea, ¿cómo uno se regula, cómo uno se desarrolla personalmente? Porque las situaciones en las que te enfrentas son cada día más complicadas y nadie te ha enseñado a, a gestionarlas. No, obviamente, obviamente que no, no. Para cosas así nadie te, nadie te prepara ni nadie ni nadie te enseña. También es cierto que hay que decir, y no es porque yo me crea más que nadie, va al contrario que soy una persona súper humilde, pero para saber liderar también tiene que saber ir muy ligado como una persona. ¿no? Al final tienes que tener una cierta tranquilidad internamente de, de absorber en el momento de los problemas su tensión, de cómo lo digieres ¿no? y cómo lo enfocas. Que nadie te enseña a cómo hacerlo, obviamente que no, pero eso yo creo que también depende mucho de la, de la persona, ¿no? de, de cómo, cómo te gestionas a ti mismo, a, tu nivel, a nivel personal como a nivel profesional. Yo creo que viene más un poco ahí, nadie te enseña, pero con los golpes, oye, pues cuando hice esto, pues no funcionó, pues sé que en una situación parecida no puedo hacer esto, me tengo que hacer otra cosa. La cosa creo que es nunca perder los, los papeles o decir, ostras, me he bloqueado, hay que probar, porque cuando no se sabe hay que probar y hay que intentar las cosas, incluso apoyarte en gente que tiene más experiencia que tú, yo creo que eso es lo más también es algo muy fundamental. El, el no creerte que lo sabes todo y que hay gente que no puede saber o que ha, vivido, ha pasado por esas experiencias antes que tú y te puede dar un buen consejo, pues hay que saber escuchar. Entonces, pues Yo también me he aprendido mucho así, no solamente yo de, oye, probar y equivocarme, sino que no deja de ver gente que, que obviamente, en muchos eh, ámbitos sabrá más que yo, pues, hay que ser humilde decir, sabes más que yo, pues te voy a consultar, enséñame cuál es qué consejos me das. Y escuchando, al final pues acabas aprendiendo. ¿no? Yo creo que eso es lo más importante para poder ser un CEO, llegar a ser un CEO, es el, el ser humilde, aceptar que no lo sabes todo, que no te crees mejor que nadie, y que escuchas y que aprendes. Sobre todo es un continuo aprendimiento. ¿no? O sea, creo que todos los días aprendes algo y hay que verlo como algo positivo. Cosas buenas y cosas malas vas a aprender, obviamente. Eso es, totalmente de acuerdo. Y ya para acabar, ¿qué, ¿qué hábitos tienes en tu día a día? Bueno, pues eh, como hábitos soy, soy, una, soy, soy una persona bastante organizada, ¿no? Entonces eh, sí que me procuro desde que me levanto eh, hasta que me acuesto pues llevar un un horario porque es la única forma de que no sea un caos, porque Ajá. con todas las cosas que tengo yo en el día a día, si no me organizo acabaría colapsando entonces pues intento muy, ponerme mis momentos al día de, oye, para mis cosas personales hacer deporte, leer o ver series o lo que sea, pues tener ese momento, en el trabajo ese momento agendarme bien las reuniones entonces pues bueno, o sea, al final creo que la clave es tener una buena organización, yo como persona pues bueno e ir aprendiendo como es lógico esto va, se va aprendiendo con los años cuando eres más pequeño pues eres más desorganizado más eh, pues bueno poco más desordenado pero con el tiempo pues dices el, el, el día tiene las horas que son y las intentas aprovechar al máximo con una buena organización y pues Sergio yo creo que hemos llegado ya al final no llevamos una hora más de una hora y nada, muchas gracias por, sí. por estar por aquí. Gracias, Corti. Se ha pasado volando. Sí, Sí, da, da para unas cuantas más con, con Sergio, todo se ha dicho, pero bueno, al final tiene un negocio muy grande que, <ríe> que gestionar y, y le vamos a respetar el tiempo. Pero he dicho, Sergio, muchísimas gracias, que hay mil aprendizajes en, en todo lo que nos has contado. Eh, mola el enfoque. A mí, a mí me parece interesante, ¿no? Que, que es como la, la pequeña aldea gala que se resiste al mundo de los marketplaces, ¿no? Que, que está guay, que, que yo creo que muchas veces también hay, hay parte de estrategia ganadora en, en hacer las cosas de forma distinta a los demás, que es... Que, que bueno, también lo comentabas un poco en la newsletter de Andrés cuando te entrevistó, ¿no? Que ese, bueno, para llegar más lejos hay que hacer ese, eso que no quiere hacer el 99% de, de las personas. Yo creo que también es esto, si hace la misma estrategia que los demás, eh, pues lo vas a tener más complicado. Así que enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y te seguiremos de cerca para seguir aprendiendo de vosotros. Fenomenal. Muchísimas gracias a vosotros por haberme dedicado o permitir ¿no? estar con vosotros hoy esta mañana nada un, un auténtico lujazo, ¿verdad Andrés? Sí, total. Gracias Sergio por, por venirte eh, y nada, que os vaya muy bien todo el resto de año que queda a tope y nada, gracias por estar aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros, os iremos contando, eso no cabe duda. Eso es, iremos hablando, que hay muchas cosas, se han quedado muchas cosas pendientes, rebranding, sí, a quién sí. compran, yo estoy ya aquí ya dándole vueltas, así que nada, muchísimas gracias y a todos los que nos estáis eh, escuchando, se admiten apuestas por Twitter de a quién van a comprar y, y demás y hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.